Muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo video del módulo sobre Ciclos Wild. En este video eh, vamos a trabajar sobre nuestro programa de piedra, papel o tijeras que hicimos en los módulos anteriores. Aquí vamos a hacer que cada vez que corramos nuestro programa debamos jugar tres veces contra el computador. Cada uno de los juegos debe seguir las reglas típicas de piedra, papel o tijeras. Es decir, el programa debe pedirle una decisión al, eh, perdón, al humano, eh, el computador debe tomar una decisión aleatoria, y las reglas del juego o las reglas de combate deben ser evaluadas para escoger a un ganador. Para llevar a cabo esta implementación debemos hablar brevemente sobre variables contadores, variables contadoras o simplemente contadores. En programación, un contador es una variable de tipo entero a la que se le van sumando unos en diferentes lugares del programa. Como su nombre lo indica, los contadores nos ayudan a contar cuántas veces algo sucedido, y ese algo pues puede ser realmente cualquier cosa, vamos a ver algunos ejemplos. Volviendo a nuestro problema de piedra, pelo, tijeras, podemos preguntarnos qué evento necesito contar. Pueden pausar entonces el video aquí y pensar de qué tenemos que llevar la cuenta a medida que nuestro juego avanza. La respuesta es que necesitamos un contador que nos diga el número total de partidas que hemos jugado hasta ahora. Vamos entonces al código. Acá tengo el código que hicimos en módulos anteriores para jugar piedra o pelo o tijeras, el mismo código. Vamos a declarar nuestro contador al comienzo del programa, antes de cualquier otra cosa. Antes de empezar a jugar, el contador debe ser cero. Así que vamos a decir n partidas es igual a cero. Luego tenemos todo el código eh, con el que jugamos piedra o pelo o tijeras. Y al puro final debemos decirle a nuestro contador que hemos terminado de jugar una partida, y debemos sumarle 1 al contador, entonces podemos escribir n partidas es igual a lo que sea que era n partidas antes, más 1. Estudiamos entonces la lógica por un momento. Primero, nuestro programa inicializa eh, nuestro contador en 0, luego nuestro programa juega piedra, papel o tijeras, eh, ya sabemos qué consiste este paso, así que no voy a escribir todo lo que el programa está haciendo aquí detrás de las cortinas, pero rápidamente, el programa le pide una jugada al humano, luego escoge una jugada aleatoria para el computador y finalmente decide quién gana. Después entonces de ese juego, eh, le sumamos un 1 a nuestro contador. Lo único que nos falta es poder decirle al programa que, si nuestro contador todavía no ha llegado a 3, simplemente volvamos a jugar. En este diagrama, eso corresponde a agregar una flecha conectando el final con el comienzo, esta que tenemos acá y es exactamente lo que eh, hace la declaración while. La declaración while se parece mucho a los condicionales if, else, porque si una cierta condición es verdadera, entonces repetimos lo que haya dentro del while, y de lo contrario, eh, no salimos. En el código eso se vería algo así. Intentamos, es decir, movemos hacia la derecha todo el código de nuestro piedra, papel o tijeras que teníamos antes, de tal manera que esté dentro de nuestro while. Recuerden que la sintaxis es while condición. En este caso la condición, eh, bueno, condición dos puntos, no se nos puede olvidar este dos puntos. En este caso la condición es que hayamos jugado al menos, eh, bueno, perdón, que hayamos jugado menos de tres veces. Eso es lo que tiene que haber pasado para que nosotros sigamos jugando. En otras palabras, mientras el número de partidas terminadas sea menor a 3, vuelve a jugar. A la tercera partida, n partidas se va a volver 3. Por ende, esta condición no se va eh, a seguir cumpliendo, porque 3 no es menor que 3. Y vamos a continuar entonces con lo que siga después del bloque while, es decir, después de todo lo que hayamos intentado. Para terminar también podemos imprimir el valor de nuestro contador después de actualizarlo, ¿cierto? Entonces, después de haber agregado uno podemos imprimirlo mmm, solamente para saber en qué partida vamos. Ahora entonces podemos ir a nuestro terminal y al probar este código vemos que el programa nos pide una decisión para cada partida y nos dice en qué partida vamos. Entonces voy a decir, papel, y aquí me escribió el número 1. Voy a escribir ahora tijeras, y me dice ah, el número 2. Y por último puedo escribir, no sé, otra vez tijeras, ¿por qué no? Y recibo el número 3. El juego luego imprimió, el juego terminó, y se cierra.